¡No, papá! ¡Se lo damos no, estamos en ¿En serio quieres ser el campeón? De ese banquillo seré el mejor. Entonces te propongo un TikTok en el que tú mueves la boca pero rapeo yo. Yeah. ¡Está atento! Me he puesto no violento. Quería rap, esto rap, cuerpo a cuerpo. Es el TikTok, el mejor de todos los tiempos. Te parto ¿Cómo? el culo, dímelo, my bro. Si piensas que me ganas, es por eso que yo insisto. Eres el que mejor rapea que el listo. Porque el chico tiene más TikTok que discos. ¿No eras tan rapero? <risa> me río del ¿Cómo? mundo entero. Me dices de TikTok ¿qué me dices, bro. ¿Qué? Te mató en este duelo, llegaron las 12 club. discos que sacar los tuyos ¡¿Cómo es que por la mierda mi tuyo acaban oh. en la cisterna igual que mis truños me entiendes bro díselo es que me entiendo en el beat no lo sabes ya estoy yo la diferencia entre los dos yo te la explico cabrón te respetan los del tiktok a mí los del hip hop ¡Oh! Sacando rapeando en mi ciudad, TikTok en tu puerta, hijo de puta, ya ha llegado, papá. ¿Eh? Si Último, la tiro abajo, porque a mí esta mierda me importa un carajo. Tú te sabes a rapear para ganarte unos fajos. TikTok, hijo de puta, yo tiro la puerta abajo. Yeah.